Y en esta edición de la Real Academia de Marketing te invito a que viajes hasta la G, así juntos conoceremos qué es un GIF. Un GIF, Graphics Interchange Format, es un formato de archivo como por ejemplo PNG o JPG. La diferencia es que estas imágenes pueden ser tanto estáticas como animadas. Y son muy comunes en redes sociales o incluso hay gente que también las incluye en sus páginas web. ¿Cómo ponerte un buen ejemplo? Pues muy fácil. Mira aquí. Aquí. Y eso es todo. Esto es un GIF. Si tienes cualquier duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.